Eh, ya con el tema del coronavirus el caso de los chinos que están eh, por ejemplo el ciudadano chino que llegó antes de ayer y que está eh, bajo observación no vamos a, a emitir más opiniones con relación a eso por el día de hoy toda vez que habíamos advertido aquí en este programa que había que cerrar la frontera eh, que había que poner eh, una vigilancia estricta y dejar pasar solo solamente aquellos que no representaran ningún tipo de peligro para, la, para, la, para los dominicanos Aparentemente no ha sido así, eh, aunque supuestamente se han identificado las personas con, con características febriles, es decir, con fiebre y, y, y con características y síntomas del coronavirus que están en observación. Pero había que ver si realmente otros han pasado ese cerco, esa vigilancia y posiblemente estén, estemos los dominicanos ante la posible situación de enfrentarnos a esta terrible epidemia, si se, por así decirlo. Ya van 636 muertos en China y, y más de 31 mil infectados. O sea que ojalá que eso no llegue a la República Dominicana porque miren, tendremos que recogernos con, con pala mecánica para no ser exagerados. Sí, eh, hay que tener cuidado con eso. Miren, con relación al tema que se debatía esta mañana y que Fulvio trataba hace unos minutos, yo quiero hablar desde el punto de vista jurídico. No dejo de estar en, acuer, eh, eh, en acuerdo con la posición del PRM. No se debería permitir que se utilicen los recursos del Estado para beneficiar a ningún candidato. Aquel candidato que no tenga propuestas, aquel candidato que no convenza a la gente de votar por ellos, entonces no debería, eh, no se le puede permitir que use los recursos del Estado, mi dinero y el dinero de usted, para beneficiarse en una candidatura. Ahora bien, una cosa es lo que, lo, que, lo que debe ser, otra cosa es lo que está establecido en la ley. Y por eso yo explicaba esta mañana, y lo quiero repetir ahora un poquito más eh, calmado, con relación a lo que realmente está prohibido. Y el artículo 196, al, al cual todos, una parte y la otra han hecho referencia, realmente establece claramente que no podrá utilizarse las instituciones públicas u órganos del Estado para desde ello promover candidatos o partidos a cargo de elección popular. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, no tengo que estar de acuerdo. Esa es la ley. Pero también, en el párrafo 2, establece ahí, se excluyen de esta prohibición los programas de asistencia social. Yo quisiera que fuera todo que fuera excluido, pero es la ley. Lamentablemente es ahí que nosotros tenemos que focalizar, es en la ley. Que al momento de que, de que se vaya, por ejemplo, a promulgar una ley, cuando estamos ahí, son los propios diputados los que tienen que pelear para que las cosas se den como realmente son. Pero ¿qué pasa? Los diputados que cuando están en el poder y los senadores que cuando están en el poder hacen uso de los recursos del Estado, la mayoría deja pasar eso por alto, de la oposición y, y también del oficialismo, porque no les conviene. Por eso ustedes ven que dejaron eso así, que lo dejaron abierto, porque no les conviene, porque ¿qué hacen? Eh, el Congreso tiene un capítulo de asistencia social Ustedes sabían eso, verdad Que el Congreso tiene un capítulo de asistencia social Donde los diputados y los senadores dan nevera, dan lavadora, dan estufa ¿Y por qué ellos no, no le pusieron un, un asterisco a eso y eliminaron esa parte? De que fuera eh, totalmente Porque no les conviene, incluyendo lo de, lo de la oposición ¿Qué pasa? Cuando aquí se dice eh, que estará prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para las elecciones de los comicios municipales y 60 días anteriores para la fecha fijada para la celebración de los comicios de las presidenciales, eh, dice, eh, me refiero a esto, a, la, a inaugurar eh, obras durante estos días. Yo sigo diciendo, independientemente de la, de la resolución de la Junta, que para mí fue una interpretación errónea de parte del presidente o, de, o del órgano, que es... 40 días antes de las elecciones municipales no se debe inaugurar obra en las alcaldías. Ninguna alcaldía puede inaugurar obra porque le beneficia a la alcaldía. Y 60 días antes de las presidenciales, el gobierno central no puede inaugurar obras. No puede. ¿Eh? Como yo veo e interpreto esta ley. Ahora bien, cuando se dice que el gobierno central, las entidades públicas descentralizadas y las alcaldías se abstendrán de realizar... Eh, Propaganda de apoyo social o comunitario extraordinario. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner la atención. Hay que identificar si en años anteriores a este, el plan social de la presidencia venía llevando a cabo esta, estas compras con esa cantidad. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que si antes el plan social gastaba 500 millones de pesos y ahora está gastando mil, entonces tú le dices no. Tú vas a gastar los mismos 500 millones de pesos que el año pasado porque tú no puedes hacerme nada que sea extraordinario. ¿Qué yo creo que es extraordinario? ¿Qué es eso de que un aire acondicionado? Dice Fulvio, yo no, yo no lo puedo asegurar eso porque no tengo el dato, o sea, yo no, no tengo eh, la parrilla de lo, que, de lo que el plan social va a comprar o, o de lo que va a licitar más bien. Pero si, si el plan social el año pasado gastó en eso 500 millones de pesos, o, o 400. Entonces, y este año está gastando mil. El excedente es lo que no se le puede permitir, porque eso es lo que dice la ley. La ley es dura, pero la ley. Entonces, ¿qué dice aquí? Que es que no se pueden permitir, no se pueden realizar propaganda, eh, programas, más bien, programas de apoyo social o comunitario extraordinario. O sea, el gobierno ni las alcaldías tampoco pueden hacer ningún tipo de obra que sea extraordinaria a lo que se hacía anteriormente, para que no se vea eso como un una eh, eh, eh, como uso de, de los recursos del Estado. ¿Tenemos una llamada? Adelante. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues se fue entonces. Es difícil explicar lo que no se puede explicar. Entonces, con relación a todo esto... Eh, no, eh, no es que es difícil explicar. Yo tengo la ley en mis manos es y es tan fácil como leerlo. ¿Cuál? Eh, el, el, no, el, más. Es que no leerlo, es la interpretación. No, no, es que leerlo. Porque a, a Amado esta mañana decía Que hay una, interpre, una interpretación teleológica Cógete Sí lo que queda Pero la día primera para interpretación que, que se le da a las cosas Es la interpretación literal Cógete Él lo sabe Él lo sabe La primera interpretación que se le da a las cosas Es la interpretación literal pero eso está bueno, porque, clarito, porque está ahí, eso es lo, está lo que está, clarito, que está escrito ahí. Y no luego cuando, una interpretación cuando queda literal cuando... Es, la, es, es literalmente Se lee así Claro. Ahora, la interpretación es tuya ¿Entiendes? Sí. O mía. Claro. O del otro. Entonces, en cierto modo, la ley trata de abarcar los posibles escenarios de un caso que la República Dominicana viene es, expulsando de sus más sensibles fibras y es... El uso irracional de los recursos lo del, del que Estado, Estado de que aunque es, es, que... es repartido para la gente, pero lo hagan con propósitos ilícitamente en momentos que no son normales, que son momentos que están vedados y la veda eso. es para todos. Estoy de acuerdo con eso, pero miren, yo les dije a ustedes aquí, que la cuestión no se trata de si van a dar, si no van a dar, como quiera la gente siempre espera. Y es una pena, porque es el dominicano que es así. Y ya lo decía Maquiavelo. Se ha las ofensas creado sí. el eh, Maquiavelo en, en El Príncipe decía, las ofensas se hacen todas de un solo golpe. Pero los favores se hacen poco a poco. Y los políticos dominicanos han entendido eso. Y por eso que ustedes ven que hacen la mayoría de las obras que son para la gente... Se la hacen en tiempo de campaña para que no se les olvide, para que la tengan fresca. Lamentablemente, eso es una cultura Cójanle del todo. dominicano. Cójanle Lamentablemente, todo. es el Ese dominicano no es que está mal. Ponme ahí la imagen de, lo de que la encuesta. Se, de lo que se roban. Ponme ahí la imagen de la encuesta eh, para que vean. Cójanle todo. Para que vean hoy, más o menos. Eh, mi, yo me mi... la mandé a Israel a ti, la encuesta debe estar ahí. Miren lo que dice eso. Ya, ya ganó Gonzalo. No, no, yo no estoy diciendo que ganó Gonzalo. Estamos hablando de las elecciones municipales. Yo le he dicho al PRM que, que focalice su atención en las municipales, no las presidenciales. Las presidenciales son en mayo. ¿E y es dice esa encuesta que yo no Ramón sé Peralta. si tienes razón o no. Ojo que yo no sé. A mí no me importa si gana el PLD o el PRM. A mí no me importa, yo no cobro con eso. Pero, qué con Pero dice ella? esa encuestadora, eso es el diario. Pero qué coincidencia. Que el 42% de Eso la población dominicana simpatiza por el partido. Y que eh, ahora para las elecciones municipales que el 37 lo hace por el partido, eh, por el PLD es un 42% y por el PRM es un 37%. Pero qué dijo Galo que estaban empatados. Tú sabes. Que a nivel municipal Juanes, estaban empatados. Tú sabes Yo le estoy diciendo a ustedes. Ese lamentablemente, me pone a mí. para mucha gente, y afortunadamente me pone a mí, para Juanes. otros. El PLD, vale. según lo que yo puedo visualizar, va a ganar la mayoría de las alcaldías y distritos municipales de la República Dominicana. Anotenla que a la fecha. usted le duela eso, ese es su problema. Esa, esa encuesta me gusta. Que a mí Vane. me duela eso, ese es su, ese es mi problema. Que a Israel le duela, ese es el problema Vane, de Israel. Esa, y de los esa me gusta. ¿Tú sabes por qué me gusta? ¿Por qué? Porque lo hicieron en Palacio, hasta en Palacio bueno, tenemos no, está gente. Bien, pero el, ya <risa> está en el Palacio, a palacio todos tenemos días. gente. Sí. Hasta, eh, poco, en el palacio ya, sacamos un 37. Estamos a pocos días de demostrar esa encuesta. Yo no sé eh, si es eh, latinoamericana, no me interesa si, si tienes razón o no. Pero Gallup, Gallup dijo que a nivel municipal el PRM y el PLD están empatados y estar empatado con, el, con, con la gente que está en el, en el poder es perder. Yo se lo estoy diciendo ahora. La pasión tenemos que apiarla, desmontarla. Apearla, apiarla. Sí, hay que apiarla. La, sí. la pasión. Mira y ver tú, desde el punto de vista de la objetividad. Mira cómo un silogismo prácticamente. Y aunque estás de acuerdo conmigo en que debe corregirse el tema de la, del uso de los recursos del Estado. En estos claro. especiales como este, que está vedado. A la vez quiere establecer o trata de establecer... De que la gente entienda Que el estar en esas condiciones En un fin de campaña Prácticamente Está perdida la oposición ¿Por qué? Porque tú pones primero Que ellos van a hacer todo lo que esté a su alcance no. A cualquier costo no. Para no. lograrlo Te voy a explicar es lo que pasa que que Es lo mismo cuando gobierno, tú no discutías la, la semana el, gobierno, Israel, pagaste, el que está en el gobierno Tiene Gana. empleados y esos empleados normalmente van a votar para seguir en el gobierno o en las Ay, alcaldías. Ya. Y los familiares cercanos de esas personas que están, que están por ejemplo, cobrando trabajando, porque hay muchísimas botella también van a votar por eso para no perder eso. Tenemos que entenderlo. Hay una cantidad de votos que le entran por defecto al partido que está en el gobierno. Eso tenemos que entenderlo. Si usted se quiere hacer el ciego y el sordo, eso es usted. El 17 vamos a estar aquí hablando de los números. Bueno, el lunes, Dios mediante. Ramón. Estamos eh, conversando. Espero yo poder tener un temita, un tiempecito de tema. Sí.